muy posiblemente estaremos viendo directamente eh, aconteceres distintos. Yo no quiero atreverme a decir que va a ser completamente el nazal, el arrebatamiento directamente ese día. Lo que sí te puedo decir es que hay un misterio de proximidad. Las escrituras se están cumpliendo. ¿Ok? Y entonces... ¿En cuál calendario nos basamos? ¿En el Rabínico, que es desde Adán? ¿O en el Caraíta, que eh, parte o cuenta sus días a partir de la salida del pueblo de Israel desde Egipto? Desde Egipto, cuando Dios le dice a Moisés, esta es la última noche que vas a estar preso en Egipto, así que celebra la Pascua y a partir de aquí siempre lo vas a celebrar. A, a, aquí va a cambiar el calendario, pues de aquí en adelante es un nuevo tiempo. Entonces, los judíos caraítas, a partir de ese momento, están contando los días. Entonces, los judíos caraítas van en, en el 5,992, faltan ocho años, pero en septiembre ya entra el nuevo año, entonces faltarían solamente siete. Y luego, en el calendario de los rabínicos, que empezó desde Adán, ellos van en el 5,000... 700, no al revés, los caraítas que están ah, contando a partir de Egipto, ellos van en el 5,782, casi están llegando a cumplir el 5,783. Entonces, ¿cómo saber sobre cuál nos regimos? Bueno, el pueblo judío eh, maneja mucho la numerología, eh, la acaban, la le llaman y son corrientes que eh, de acuerdo a la palabra de Dios, tratan de predecir el cumplimiento de los tiempos. Por ejemplo, el año 5,782 que estamos viviendo ahorita, si en una calculadora yo sumo 5 más 7 más 8 más 2, que es 5,872, nos da el año 22, que es justamente el año que estamos viviendo en este momento. Es una confirmación. Entonces, de acuerdo al calendario de los rabínicos que también ellos están desde Adán ellos van en el 5992 y a partir del 26 de septiembre estaremos contando el 5993 faltarían solamente siete años para que se cumplen o que se cumplan los seis mil años de gobierno humano pero estos siete años serán los más crueles de la historia, los más crueles, sin duda. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque esto puede parecer historia, pero mira, la gente no cree en Dios, la gente no cree en las cosas que ha de suceder, la gente no cree en el arrebatamiento, la gente confunde el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo, la gente confunde el tribunal de Cristo con el juicio de las naciones. Es decir, hay un montón de confusiones que por no haberse enseñado desde niños que la gente iba a, a la doctrina sana en las iglesias, ni siquiera se, a, se aprendieron todo esto. El punto es que, curiosamente, el, el orden mundial tiene eh, dos fechas que me, me parece importante acentuar el día de hoy. Una, el 27 de septiembre de este año, el calendario gregoriano, 27 de septiembre. ¿Qué va a haber? Bueno, ahí se van a firmar los, con, los, los convenios, más bien dicho, los convenios para regir en base a 17 propuestas hechas a nivel mundial que van a regir al mundo entero. 17 conceptos, 17 temáticas o 17 formas de vida en la que el hombre va a ser sometido a un solo gobierno mundial. Esto va a dar luz o va a dar a luz a partir del 27 de septiembre. Interesante porque el 25, lo que pudiera ser la tarde del 25 a las 6 de la tarde, va a dar a luz el año nuevo porque los judíos no son como nosotros, que a las 12 de la noche, no. Ellos son de 6 de la tarde a 6 de la tarde, ¿ok? Entonces. A las 6.1 del día 26, entonces entra el Rosh Hashanah, que es el año nuevo, el año nuevo. Bueno, el 26 va a haber una situación que ya están diciendo algunos científicos, que ellos están diciendo que los extraterrestres van a estar posicionándose sobre la ciudad de Jerusalén, sobre el templo de Jerusalén. ¿No? ¿Por qué? Quién sabe. Pero qué curioso que... Eh, eh, eh, coincidente, ¿no?, que estamos, vamos a celebrar el Año Nuevo Judío, el 26, y justamente el 26 ya están argumentando que ese día vendrán los extraterrestres y se posicionarán sobre la ciudad de Jerusalén, específicamente en el templo. Está muy raro, ¿no? Y luego el 27, o sea, un día después, que pasa o que están esperando que surja un acontecimiento que nadie quiere decir, pero hay un engaño ahí, Va a pasar el día siguiente y, y curiosamente se va a firmar los convenios del nuevo pacto del orden mundial sobre esos 17 conceptos. A mí me llama la atención, esto está muy planeado. El problema es que la iglesia como tal dice, ay no, es que la Biblia dice que nadie sabe la hora y el día y entonces sobre eso se basan. Pero omiten también que hay un versículo donde el mismo Jesús dice que las cosas que eh, de, van a ser tomadas de sí mismo, y de su Padre que son los mismos, van a ser reveladas al Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que las va a revelar a los creyentes las cosas que habrán de suceder, así dice en la Biblia, entonces si el Espíritu Santo no revela a los creyentes, a los profetas, a los hombres de Dios lo que ha de venir antes de, entonces también habría una contradicción de que la palabra no se está cumpliendo al pie de la letra entonces tiene que haber una revelación de los tiempos aunque nadie sabe la hora ni el día podemos determinar que hay tiempos de cumplimiento pues podemos determinar el mes incluso el la semana o a lo mejor hasta el mismo día pero no la hora la hora nadie la sabe entonces hay cosas que sí nos permiten hacer una comparación ahora mira y que onda con la generación de la higuera en 1948. El Salmo 90.10 dice que para Dios la edad de los hombres es de 70 años y en los más robustos 80. Quiere decir que son 80 años como máximo. Si nosotros sumamos 80 años a partir de 1948, estaríamos llegando al 2028. Ese sería el año límite en donde Cristo dijo, de cierto les digo, no va a pasar, no va a morir esta generación que nació en 1948 sin que antes estas cosas estén sucediendo. Hablando del arrebatamiento. Entonces, el límite es el 2028. Si a ese año le restamos los siete años de la gran tribulación, estaremos llegando al 2021. Y ahí es donde la gente se queja porque dice, bueno, el 2021 ya pasó y yo te veo aquí en la tierra, no no ha sido raptado. Sí, pero acuérdate una cosa, el pueblo judío tiene un calendario de 360 días y nosotros de 365. Por lo tanto... Hay un desfase de cinco días por cada año. Si nosotros multiplicamos 80 por 5, nos da 400, pero todavía no se están cumpliendo los 80 años. Vamos a multiplicar 73 por 5. ¿Por qué 73? Porque justamente vamos a llegar a la culminación del año 73 para faltar solamente los últimos siete años para de los 80 que dijo Jesús que no deben de planear. Que no deben de pasar pues entonces si tú multiplicas 73 años que llevamos casi vividos estamos a dos meses por cinco días de desfase nos da 365 días de gracia esto quiere decir que si las profecías no se cumplieron en el 2021 es por el desfase que también se está dando de un año por los cinco días que sobran del calendario gregoriano con respecto al calendario hebreo entonces, estamos hablando de un año más de gracia y, curiosamente, el final del Shemitah, que es justamente el 25 de septiembre de este año 2022, habrá un acontecimiento importante. Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque cada siete años, cada siete años se repite la historia. Desde 1973, cada siete años ha habido una situación eh, interesante con las cosas que acontecen por eso es que aquí en el fondo que ves aquí atrás está un señor ya de edad en donde está así como que agarrándose los cabellos y dice Chin, ya perdí, se han caído las bolsas de valores, ha habido guerras, ha habido recesiones ha habido hambres, ha habido pestes y ha habido también pérdidas eh, eh, económicas en la bolsa de valores nadie sabe pero es un misterio la proximidad con un cálculo del 99% de efectividad cada siete años. En el 2001, en el año del Shemitah, en la culminación del Shemitah, que fue en septiembre, el 11 de septiembre del 2001, el mundo fue testigo de la caída de las Torres Gemelas. Fue el día de la culminación del Shemitah. Y luego, siete años más tarde, en el 2008, el mundo fue testigo también de la caída del 60% de las acciones de todos los que invirtieron en la bolsa en ese año. Estados Unidos perdió casi el 60%. Es horrible. Mucha gente se fue a la ruina. Se, sin olvidar de lo que sucedió también en el 2015, justo en el periodo del Shemitah. Ahora viene el 2022 que culmina el Shemitá el 25 de septiembre y luego vendrán los 18 días del mes de Tisri, donde en ese periodo es donde siempre han sucedido siete años atrás y cada siete años calamidades de todo tipo. No podemos esperar menos cosas que la guerra, porque la guerra ya se está dando, ya hay hambres, ya hay pestes, ya hay eh, terrorismo, ya hay un montón de cosas que están sucediendo en el mundo entero. Cristo viene pronto. Ahora, ¿por qué eh, hacemos énfasis en el 2022? Porque si fuese siete años más, en el 2029, entonces ya se desfasaría la fecha de los siete años de la gran tribulación. Estaríamos hablando que para la segunda venida de Cristo entonces sería en el 2036, y ya para entonces estaríamos hablando que los judíos que ahorita tienen 73 años para entonces tendrían 14 años más y bíblicamente ya no es posible entonces las profecías tienen que caer dentro del cumplimiento de las fechas del shemitah y el shemitah culmina este 25 de septiembre interesante no ahora el mundo cristiano, los creyentes dicen, ay no, pero nadie sabe la hora y la fecha, y cómo te atreves, cómo es posible que tú hables de eso. Sí, pero el mundo está planeando justamente para el 26 de septiembre en Jerusalén el teatro, el engaño mayor para poder argumentar que fueron los extraterrestres los que se llevaron a los cristianos para eso lo están preparando para eso están diciendo todo lo que viene eh, justamente el 26 de septiembre Entonces, se me hace así como que mm, interesante el por qué lo están planeando déjame decirte algo los illuminati los satanistas conocen la biblia y conocen mucho mejor que tú y yo el, el punto es que ellos no la obedecen pero de que la conocen y saben de los tiempos que han de suceder sí lo saben sí lo saben y el cristiano, como no se mete en intercesión, como no se mete en oración, no sabe de las cosas que ha de acontecer, ni tampoco eh, se, se pone a escudriñar la cuestión de la numerología. Entonces, hay una situación interesante, porque por un lado, el orden mundial está convocando para el 27, justo un día después del año nuevo del Rosh Hashanah en el pueblo judío, para firmar este tratado de siete años. ¿Por qué siete años? ¿Por qué no diez? ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no tres años? ¿Siete años cuándo se había visto eso? Interesante porque es justamente el periodo de la gran tribulación donde ellos jugarán un papel importantísimo. Se levantará el líder que ha de venir y en el pueblo judío ya se está anunciando que este, estas fiestas de año nuevo el anticristo se dará a conocer. ¡Wow! Interesante porque el tiempo y el periodo se está acercando pastores empiecen a escudriñar las escrituras porque siguen divirtiendo a los creyentes un poco de palabra un poco de entretenimiento y dios está a la puerta qué tal si esto fuese vamos a suponer que de alguna manera tú no me crees lo que yo estoy hablando pero vamos a suponer que tuviese la razón que quedan 61 días para ver la mano poderosa de Dios sobre la tierra, sobre los creyentes. ¿Qué harías si en realidad esto fuera una verdad? ¿Qué harías si en realidad el arrebatamiento fuese en la fiesta de trompetas, en John Teruah, el 25, 26 de septiembre? No lo sabemos, pero sí sabemos la proximidad de los tiempos. ¿Qué tal si realmente sucede? Nadie se atrevería a aseverarlo con tal precisión, pero... Pero sí podremos deducir que estamos dentro de los parámetros establecidos de acuerdo a lo que la palabra dice. Entonces, ¿qué tal si esto fuese una verdad? ¿Qué tal que nos quedaran 61 días? ¿Qué harías? La, cosa, la pregunta es, ¿cambiaría algo en tu vida, en tu rutina, en tu diario vivir si supieras que te quedan 61 días para disfrutar la tierra, para predicar la palabra, para ponerte a cuentas y hacerte Shubá delante de Dios, que es arrepentimiento y pedirle a Dios que ordene tu camino, que te pongas a cuentas con los que te han ofendido y los que tú has ofendido, es decir, cambiaría algo o no cambiaría nada, porque en mi caso yo he tratado